¿Qué pasa, poderos? Soy Kira y estamos de vuelta con Tera Sabéis que cuando quiero comentar algo, me pongo a jugar y os lo comento Para daros noticias e informaros con cosas Ya sabe el juego, ya sabéis el canal Por eso, mientras que juego con mi sexy Valkyria, os voy a ir hablando Así que atento al juego y atento a lo que voy a comentar Si sois eh, seguidores del canal o si sois nuevos al canal y estáis viendo este vídeo Es importante Vamos a darle caña. Lo primero que deciros es que estoy probando eh, un par de cosillas. Entre ellas he cambiado alguna configuración del audio. Ya sabéis que cuando grababa se oía una especie de disco raro. y se me muteaba un poquito la voz. Ya de por sí que cuando hablo no se me entiende porque soy de pueblo y hablo muy rápido y se me brilla la lengua. Pues claro. Eh, no me entendéis. Así que se me mezclaba el hambre cuando la gana de comer y se me jodía el audio. Y me jodía bastante. Ahora parece que lo no he podido eh, solucionar, sorventar, eh, y va bien Otro punto a favor es que OBS actual, se ha actualizado y ha metido un nuevo codificador NVIDIA Lo estoy probando por las opciones que trae Es para la gráfica nueva Pero aún así trae un par de opciones que a la mía se le viene bien y perfecto Miro para allá porque tengo ahí mi torre con mi peso gráfica Bueno, vamos a jugar con la marquilla, vale, y os comento Aquí tenía yo una pensión, eh. Esperemos que vaya fino. Les recordad que una prueba. ¿no? Lo mismo no va fino, lo mismo va bien. Lo primero que deciros es que Tera va a traer un evento con el Playo no 1 para la eh, Vamos, el PU. Eh, todavía no señor. Aquí qué viene esto? Pues, como ya sabéis, el, la empresa que distribuye playa 1 no para la Ground el Mobile Strengthing Studio La misma que se ha hecho con los derechos de publicación. De Tera Mobile Eh, a lo que yo creo que por eso Van a traer un evento de Tera Yo creo que es por eso, eh No más seguro que sea por eso Así que, hombre, no, no, no le encuentro Otro motivo de por qué van a hacerlo Sinceramente, sino ¿para qué quieren hacer Un evento tan raro? ¿No? No le interesa a ellos, digo yo Ahí, no, si da igual si, si, si, si va a quitar vida Uy, uy, uy, uy, uy. Así que yo creo que por eso van a traerlo. El evento es bueno, será máquina para el típico evento para ganar cosméticos, para, para ponernos el caco de pu y casi. Eh, a quien no le gustan los baldes royales, pues le va, le va a freír un huevo todo, así que tampoco es. Eh... A ver. Revienta ahí. ¿Qué más cosillas? Recordar, recordar que tramito por Twitch es un dilema que habla con Guti Ya sabéis que no es Guti eh, Sobre qué hacer sobre tweets Si transmitir en tweets Transmitir en YouTube eh, Yo, aunque soy Aunque tengo mi estudio en marketing digital Bueno, marketing online eh, CEO, tema Y todo eso eh, Lo más normal Es optar siempre por toda la vía posible Es decir, lo suyo sería por pues, Transmitir por Twitch, transmitir por YouTube Transmitir Uy, uy, uy, uy que, estoy, que estoy sin vida, colega. Pero también lo suyo es dedicarse a un público objetivo. Es así si mi público está en YouTube, debería dedicarme a mi público de YouTube. Si mi público está en Twitter, debería dedicarme a mi público de Twitch. Pero por ende, eh, lo otro interesante es coger, que voy a morir por cierto, es coger y eh, intentar abarcar toda la vía posible. Para poder llegar a todo el público posible. Pero claro, eso es lo que hace es, eh, digamos, hostia. Si no había echado un el ataque, hijo de Telegram, en fin, ya está, no pasa nada. Lo pues suyo sería que mientras más se amplíe el abanico por donde uno distribuye su material, a más público atrae. Pero claro, ahí atendría yo público segmentado. el dilema que tengo. Eh, estoy pensando tanto dejar tweets para lo que empleáis y directo de a youtube y tú dejarlo jugando para cuando dibujo. Porque ya sabéis que soy dibujante. Eh, porque a mí tal. Eh, yo lo admito. ¿Por qué estoy en Twitch? Estoy en tweet por lo económico. Vamos a ver. No, no, hay que ser tonto. ¿Por qué la gente tramita en Twitch? Porque no hay una gran comunidad en Twitch. Y ahí pues te van a ver más. Y me da más, te vean más opción hay donaciones, Más opción hay que hacer partners. Eh, los juegos importantes se centran en los streamers de Twitch para ser, digamos, partner de un juego. Son muchas cosas a tener en cuenta. Eh, a la hora de usar Twitch. Eh, también YouTube cada vez está peor. Las cosas como son, youtube cada vez. Eh, tiene una pista de pux raro o oh, joder copyright para ti para tal yo quiero yo digo esto para que lo concienciéis y como consci, se diga qué quiere decir esto pues bueno que sepáis que porque cada vez los streamers se van más a tweets por el tema de youtube pensar en que intentar sacar un subidor de twitch ya sé que para muchos es más fácil eh, ver youtube porque nada más fácil, no hay problemas de resolución, ya sabéis que para que podáis cambiar la, lo que es el tema de lo de, la, de lo de la resolución, el streamer tiene que tener pan mucho rollo. Por eso, eh, antes no toca que apoyar al vampiro. tomado. Eh, muchas opciones eh, de por qué. Eh, por un lado, os gustan más eh, YouTube y por otro lado, porque eh, los streamers se van a Twitch youtube también como plataforma para tremear pero youtube está pensado para subir vídeo hay tal dilema que ya os lo he comentado en muchos vídeos pero yo lo sigo diciendo siempre que mi yo que yo como yo es como si estuviera pensando en alto con vosotros vale mi único objetivo es no en youtube si yo hago un vídeo en youtube os va a llegar a todos el aviso lo voy a ver eh, siempre tengo un mínimo de 5 a 10 personas si lo hago en twitch tengo, O estoy yo solo o tengo dos tres. o tres O entran y se salen Y es porque en Youtube Buscan lo que buscan Buscan ver pues El Apex Buscan ver Fortnite Buscan ver de Royal Y yo soy A ver yo el único de Royal que juego Porque se me da bien bien es móvil Y ya está Vamos no me busque más que no voy a jugar a otra cosa Un segundo y por cierto dónde apoya tengo que ir Olirán Olirán O sea que no Eh, Jun, Nogri Audrey... Ah, pero esto es un ojo yo de antes Una mierda, ¿sabéis hacer esto? Pero bueno Era, era por ahí Por pues eso es mi dilema existencial He pensado en eso He pensado en dejar Twitch una temporada para el tema de los directos y dedicarle a ser directos de dibujando y a atraer al público porque me interesa tanto por mi portafolio como mi currículum como mi experiencia como todo eh... dedicarme a eso, a los let's like play directos y directo demás a youtube y mi canal y dedicarme nada más que a twitch alguna vez si quieras hacer directo pues lo haría en mi canal de twitch de videojuegos y los directos de dibujando lo haría en mi canal de, de dibujar, que sabéis que en Twitch podéis dibujarme como Frank Van Corvo sin problema. Mirad, acá hay tres. Por lo mismo me han reventado porque había dos. Porque muchas veces los bichos se colapsen Y eso, y. A ver, claro, si me dedico ahora a hacer muchos directos en Twitch en mi otro canal, el de Killer Samu, como lo de Abandones, pues también es malo. Es que es un... una mierda humana, pero bueno. No lo pues no sé para qué opináis o si queréis queréis dar mi vuestra opinión me lo podéis decir sabéis que es siempre bienvenida. Pero más malo yo ya tengo una idea pensada sobre eso Y ya veré lo que hago Eh Bien a ver que no me maten Porque te me ha matado antes, cabrón Ahora sí ya no me matan Tú, que esto no más que Aquí va bueno, Pero lo malo también es que YouTube ya está tan quemado que uno dice: ¿Qué hago? Pues es que haga lo que haga, siempre va a haber alguien que no está haciendo o lleva más tiempo que tú haciéndolo. No tendría por qué hacerlo mejor o peor, pero ya habrá alguien que seguramente ya lo esté haciendo. Ese es el tema de, de, de YouTube: que seguramente ya haya alguien haciéndolo. Quita vida eso, o yo me lo he flipado. Coño. Sí. ¿Y por qué otra vez, el otro día pude matarlo sin problema y hoy no puedo matarlo? Muy bien. Oh, oh, oh, oh, oh. A lo que voy es a lo que voy, que voy a morir. Otra vez. Venga, hombre, ¿en serio, tío? una mierda ¿eh? esto, ¿eh? lo otro día lo hice... Ahora, ahora hay otro Qué mierda, joder Hay que muy juntos Es imposible Es imposible impossible No Imposible Voy a tener que dedicarme a esas misiones ¿eh? Si quiero subir, si quiero navegar es imposible, tío. Es imposible. Pues el tema ese. También hay que joder transmitir en Twitch para que no me vea nadie. A ver, nadie. Eh, que más me ve, patando a cero, pero claro, uno quiere que cada vez seamos más. Antes tenía mucha comunidad, antes me veía mucha gente, pero claro, me he tirado mucho tiempo sin, sin transmitir y la gente ese, pues, se pierde. Es lo que hay. También ahora todo el mundo se va al Apex Studio, al Apex legend. a mí me va vale la Apex legend. Porque mi AMD, mi microprocesador es muy bueno, pero los hijos de su madre lo han puesto para Intel ha pagado para que funcione en Intel. Funcionan todos, pero hombre, si tiene Inter pues mejor, ¿verdad, hijo de puta? Pero en fin. Y el caso es ese. Por eso, eh, jode. Vamos, joder tela. Un segundín, antes de nada. el no creo que pueda ir, pero bueno. Y el dicho y el caso ese. Es eh, mi dilema, Rimos si y Otra cosa a en cuenta. Y es que son más seguro que vuelvan los vídeos de Ayo. Bien. Eh, mucho me pedís guías. Yo ya os voy avisando, ¿eh? Mucho me pedís guías. Mm, lo malo de las guías. Que requieren tiempo para hacerla es lo único malo de las guías que requieren tiempo para hacerlas Es decir, eh, no hay a coger a entrar al juego y decir, voy a grabar una guía. Sí, sí, se sí, podría hacer perfectamente. Pero yo sí no soy. Es decir, yo, soy, yo sí no soy en el sentido de que tengo que coger e informarme bien. O por lo menos intentarlo para no traer una patata de guía. Eh, por lo menos informaros para no eh, traer una paleta de guía eh... A veces eh, informándome Y la guía se queda un poquito escasa, me deja alguna cosilla en que entero Porque yo no soy de esa guión, eh. a no ser que sea de esa guión Pero es lo que suele pasar con la guía, no tengo tiempo ahora para esa guía Mucho, ahora mismo el, en Ion, la guía que hace falta Que ya traen hechas toda, es sobre la distancia eh, ya simplemente a la espera de la Ion 6.5 y de la Ion 7.0 eh, Estoy también introduciendo un nuevo juego al canal que es Patch of Sight Os estoy invitando a jugar a Power Side. no me llevo nada con invitaros Es eh. si decir, no, no tengo ganancia, no estoy afiliado con el juego ni nada Es un juego que me encanta, que me gusta y os lo estoy trayendo para que lo no jugáis Vale, ni más ni menos y por pues cierto, me voy de aquí porque creo que tengo un teleport. Que esto es puta mierda. No, Javen. Eh, no, no tenía para irme a. Burba Scroll. Pues ya está, me va, me va a tocar coger. El caballo. Y eso. Eh, no estoy afiliado con el juego, ni soy padre de la empresa ni nada. Ojalá. Pero es un juego que me encanta. Siempre me han gustado en los juegos tipo Diablo. De siempre me han gustado los juegos tipo Diablo Y por eso os lo traigo No tenéis más... más... historia, eh No tenéis más historia Eso, ¿vale? Por eso yo lo muestro Y de hecho te, eh, quiero hacer guía Ya voy a dar una primera guía para novatos Los días tips sobre of Side Aunque está dividido entre vídeos Por no son un de una hora Pero yo creo que viene bien Eh... Verlo. Recordad que el PowerShell lo podéis bajar tanto eh, por Steam como en su página web, eh, powershell.com. Y ojo, está traducido al español. No doblado, porque la voz tampoco interesa. Está traducido al español. Y mola. Si queréis jugar a un MMO original en el sentido de que, bueno, lo tenéis todo en el vídeo. No voy a aplicarlo porque ya tengo varios vídeos explicando que es PowerShell. Pero mola, vale. Eh, yo os lo recomiendo que le den una, una pequeña oportunidad. Si os gustan los lo actos MMO de vida asisimétrica. Eh, ¿Qué MMO me.? Uy, hay un mosquito o algo. Eh, ya he dicho que va a venir Ion. Eh, no sé si trae el lineaje 2. Recordad que el lineaje 2 estaba. Uy, eso que se pone arriba acá, ¿eh? Ah, vale. Recordad que el lineaje 2 eh, sacó el. El servidor es clásico. Donde no, jugué muy poquito. No sé si volver a jugar. No sé si yo gustaría ver el lineaje 2. O Blade and Soul. O Black Desert. Pasa que Black Desert tampoco bien. Yeah. Pero bueno, estoy a la espera de los ARK. Para traer el play de los ARK y directo. Mm, no me pide. A ver, guía. Eh, los si ya trae guía de juego, pero. No tengo tiempo. ¿Por qué digo que no tengo tiempo pero si yo voy a estar aquí ya de Power Porque recordad que he estado un mes muy malo, muy bueno, malo, muy malo, no me está muriendo pero he estado enfermo. Eh, y he aprovechado para jugar lo poco que he podido y me ha dejado mi pequeña enfermedad... Uy, uh, se ha quedado pillado ruido... Se ha quedado pillado ruido de teleport... Bueno, mierda. Bueno, lo poquito que he podido jugar eh, según me encontraba mejor o peor. He aprendido bastante de Side. No he aprendido como los productos que hay por internet que me dicen que es juego fatal. Pero he aprendido lo suyo como lo suficiente como para poder enseñar a los nuevos. Eh, por eso, sí me veo con la capacidad de hacer alguna, alguna guía medio interesante para ayudar a todos los nuevos. Claro está. Y he de bien sabido que buena teja de puta. Eh, claro está. Y he de y es de saber popular Que si eres un pro No vas a buscar guía de PowerSight Si eres un pro Lo único que puedes llegar a buscar Son eh, ¿cómo se dice Son de estos eh, Build Vino de build Por eso lo en una gilipolle Y me quiero teletransportar Ah no puedo Pues vamos a pata pues yo veo una gilipollas que si eres un pro te metan vídeos de gente que ha sabido para novatos y diga que juega fatal. Eh, eh. Menos aire, lobo. ¿Vale? Bien, eso por ahí. Eh, ya digo, si tenía algún, algún MMO, ya me, ya me lo habéis dicho en otro vídeo. Tengo que, que probar Neverwinter Night, lo sé. Neverwinter, lo tengo que probar. Está en mi lista para probarlo. Y está por ahí. Bueno, yo tengo cómo llego allí? tengo que matarlo pues si sí. pues si sí, tengo que matar a esto no sería que yo no tengo la juez No tengo una. No tengo una para matar a los bichos esto. ¿eh? Ah, pues ah, Ahí está, número 2 Ah, porque está abajo. Ahí está. Pues ya está. Eh. Lo dicho, lo que estaba diciendo. Que ya sé que me dijiste varios, varios juegos para jugarlo. ¿eh? Me parece que me acuerdo y lo pruebo, ¿vale? Pero no sé, eh, ¿Play and Soul cómo va? Eh, ¿Molaría jugarlo, Play and Soul? Recordad que cuando empecé me encantó el juego y tuve mucho hippies, pero... Fue cuando jugué en el servidor ruso, cuando no jugué en el servidor americano Bueno, perdón, europeo Había tal cantidad de bots que me quitó la gana La verdad Pero cómo lo veis... ¿Cómo está el juego lo que, lo que jugáis? Me hace la pena jugarlo, está medio interesante o ha decadido. O ha decadido, de muy bien. O ha decaído. Me hace la pena intentar probar el lineaje. El, el lineaje 2. ¿o También me gustaría traer o probar juegos de Android. Puede que de RPG, porque hay ahora muy chulo. El problema es que no sé cómo grabarlo. A ver, no, no sé cómo grabarlo. No tengo ningún medio para grabar móvil al PC. Sería usando un emulador. Y Ya sabéis lo que pasa con los, con los emuladores. Que algunos van fatal. Tengo Blue Stack. Pero tengo la versión 3 y la versión 4. Y algunos... Eh, no sé por qué, pero suelen tener a veces book gráfico. Y... La verdad es que no mola. No me mola jugar con book gráfico. Por bueno, eso es el DLM. Ya veis que os puedo traer. Porque recordad que mi canal... Eh, DLM Y es lo que hay. Oye, pues me está dando experiencia esto. Oh, tía, me, tenía, me tenía que haber curado la experiencia. Mira cómo tengo abajo, no sé si la veis, la barra de experiencia. La tengo hecho una mierda. Pero bueno. Recordad que Tera es el juego más visto y más buscado en mi canal. Por tal vez diréis, qué cabrón, por eso ha subido un vídeo jugando a Tera, para hablar, no. He subido un video jugando a Tera para hablar Porque cuando estoy grabando Ahora mismo, ay, actualmente Es eh, mi, eh, mi, eh, mi eh, por la mañana Y los mi eh, por la mañana Ion está en mantenimiento Si no, me hubiera podido jugar a Ion. Sabéis como está Ion en mantenimiento No puedo grabar a Aion como es. Lógico Pero en fin eh, Ah sí, aún, aún puedo hacer la cueva, ah, Perfecto, mira, pues mira Eso que me llevo por eso no he grabado yo, ¿vale? Pero me gustaría ver que a ver si hay algún MMO que me mole para jugarlo. Eh, Warframe me está comentando que también volvería a jugar Warframe. De hecho ya lo tengo actualizado. Pero no sé cómo está la comunidad actualmente de, de Warframe. Recuerda que, me, que mi, mi, me apasionan los, los shooters, aparte de los MMO. De hecho, mmm, en mi lista de juegos favoritos están los shooters y luego vienen, vienen los MMO RPG vale bueno, mi canal está dedicado al los MMO Y no voy ahora a subir Shooter porque no lo vería nadie Y menos vosotros, que si me seguís porque oculta los MMO Vale Y me caso que, que, caso que ya he hecho la prueba quién Quien a subir Shooter eh, al canal y no lo ve nadie Porque no sale en la lista, no sale en la... En la búsqueda Ni tampoco lo que me seguís, vaya a verlo porque vosotros por me seguís por el tema de, lo, de los MMO Por eso no diría subir Shooter al canal, porque no va a haber nadie Como mucho sería, eh, Jugarlo en directo Hostia, que tú sin vida ¿En serio? ¿Han... han nerfeado a esta o qué? Coño, tal. <risa> siempre, siempre he tenido tan poca... Digamos... ¿Cómo se diría? Tampoco eh... defensa y tan poca vida, o es que se me ha jodido algo, o es que para ti para tan, o qué. Lo veo muy blandita, la verdad. Pero pues bueno, ya sabéis mi historia de siempre, que siempre está aquí le buscando lo mejor para sus suscriptores. Eso ya, eso ya lo sabéis. Eh, ¿Cómo podéis vosotros ayudarme? Ya sabéis que. Un buen follower, un buen seguidor de un canal, siempre, eh, si le gusta el contenido, pues intenta ayudar a su a su streamer, a su youtuber, o como queréis llamarlo. ¿Cómo podíamos colaborar? A ver, no voy a decir que colaboréis económicamente, porque eso ya viene en cada uno y yo no quería poner porque no voy a colaborar. No digo, mejor dicho, no digo cómo colaborar económicamente. Pero podíamos ayudar de una forma muy sencilla. Lo primero es compartiendo el canal por las redes sociales. Si veis algún vídeo, podéis darle a me gusta y luego darle al botón compartir, compartirlo en vuestro Facebook o grupo, si tenéis en grupo de amigos que juegan a un juego esto. Pues mira, pues viene bien siempre para, digamos, ayudar al, al que, digamos, eh, invierte tiempo en traer este material, porque esto hay que invertir tiempo. No ahora, como cuando uno juega, pero hay que invertir tiempo. Eh, y una forma de ayudar para que el canal crezca, porque mientras más crezca el canal, más vamos a hacer. Y más diversión para todos, ¿no? Digo yo. Eh, es por aquí, sí, es por aquí. Pues es una forma de ayudar compartiendo. También, si comentáis el vídeo, Google lo reconoce y lo comparte. También, si. A lo mejor que todo ha cerrado. También, si le dais a me gusta, eh, también YouTube lo mueve más. Hay muchas formas de que el vídeo y el canal se muevan por YouTube. Y es eh, comentando y dándole a me gusta y compartiendo. Es eh, obvio y fácil, historia, ¿vale? a, mí no me, a, mí, vamos, a mí no me habla así, ¿eh? Ya que estoy, vamos a coger todas toda las cosas. ¿eh? Y vamos a hacerla. Bueno. Pero lo que más, lo que más, lo que más me trae de cabeza es el tema del de streaming. Yo también creo que tengo que, aunque, aunque Twitch sea una plataforma de stream para streamear, yo creo que en realidad lo que, lo que más funciona son los esports, es decir, los juegos competitivos. Es lo que más funciona en Twitch. pues bueno, si uno juega un balde Royal, uno juega un LOL, uno juega un Dota y cosas así, pues no va a haber mucho. Que de hecho eh, eh, os digo, a veces juego LOL y quiero probar Dota otra vez. Hace muchos años probé Dota, pero quiero volver a probarlo y comparar Dota con LOL. ¿Qué os gusta? ¿Os gustaría un video de análisis una una comparativa de Dota y LOL? Como haría eso... No sé si existe, pero bueno. Si existe en el sentido de que no sé si otro lo ha hecho. ¿Ha comparado Lord con Dota? Seguramente sí, vamos. Igual que habrá comparado Lord con Heroes of Stone. Un juego que me encanta y por detrás ya... Está viendo a pique. O como smite, que de hecho... Hay juegos que, re... que me gustaría reflotar en el canal. Y ya veremos a ver... A ver, a ver, a ver eso cómo hacemos acuerdo esos maravillosos años jugando al Smile, pero bueno, son años que ya han pasado. Ya es lo que hay? Vale, a la mierda. Venga, me acabo la cuenta y acabamos el vídeo, ¿vale? Recordad vuestras opiniones, ¿eh? sabéis que en mi canal eh, acepto crítica constructiva. Eh, podéis decirme si el audio va bien ya, el micro, aunque de otra manera yo luego voy a escuchar el vídeo. Luego habrá que diga, sí, el micro va bien, el que no va bien era tú, cabrón. En fin, <risas> qué gracioso, hijo de cara. Pero en fin, ya sabéis. Y deciros que, bueno, eso. Tengo varios proyectos en mente que espero realizar próximamente. Eh, había, a ver, ¿has oh, oh. dado cuenta cómo he hecho un pareado? Vale. ¡Oh! Y eso se llama cachau en la boca. Vale, tengo que decirlo, no tengo ni idea como he hecho eso vamos a ver Toma, toma, toma Toma, toma, toma, toma Yo me lo di a... Ahora sí Oye, me ha morado Creo que lo he hecho Mezclando el F4 y el F4 Vamos a ver si me sale ahora, vamos Vamos, vamos a intentar entrenar, vamos a ver Hago así, así, así. Así, así, ah, oh my. Pues, pues, así, así como lo he hecho. Mola, mola. A ver, la barquilla mola un cojón. Eh, pero se ve que es un poquito blandita. Una me queda asesino con polear. Eh, pues, que está muy buena. Que polla. No para la foto. Deja ya de, de invocarme a Buba. Se le Buba ahí y claro, Buba Ahí, fotaca. Di patata. No, no he hecho patata, pero bueno, pasa nada. Lo he hecho yo pues ya sabéis, que mi mentalidad es mi cosa. Vuelve a Ion al canal. Mm, no como pasa aquí, pero bueno, no sé, jugar con el moquito. dando cosilla. Vuelve más MMO. Recordad que voy a dedicarme también a jugar mucho al Pacho o al sire un, un MMO de vida Submétrica que me encanta que espero que os guste y lo probáis. Y venden más cosillas. Y, y tera. Y, y me oh, hidrato. Y a ver cómo hago el tema de YouTube a Twitch. Que estoy loco perdido. Y ya está. Mientras que te busca por ahí una moneda que se me ha caído. Me despido. Soy Killer, Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Y esto era... Ah, así, así, así. No, tampoco como era. Es que nunca me acuerdo del código de... que tengo para cambiar de, de escena. Ahora sí. Adiós.